you lovesnock summer you Hace más de cuatro años, en real o virtual comenzamos a analizar, divulgar e informar sobre lo que entonces parecía ciencia ficción. Cuatro años después, varios visores virtuales compiten ya en el mercado generalista. Las aplicaciones, experiencias y los juegos se suceden al mismo ritmo que las mejoras en el hardware. La realidad virtual ya está entre nosotros. Se merece el mejor medio de comunicación y la mejor comunidad en español que nos podamos permitir. Por esta razón, para poder continuar nuestro trabajo abarcando el panorama de la realidad virtual ya aumentada, Tal y como vosotros esperáis, necesitamos todo vuestro apoyo. Colabora en nuestra campaña de Patreon para que podamos seguir analizando, divulgando e informando sobre las realidades alternativas que nos rodean. Forma parte de Real o Virtual. Forma parte de Real o Virtual. Forma parte de Real o Virtual. Forma parte de Real o Virtual. Forma parte de Real o Virtual. Forma parte de Real o Virtual.